Ah, aquí en San Francisco de Macorís. Gracias por continuar en sintonía en esta cobertura especial a través de Tenor y todos sus canales, también a través de las redes sociales, siguiendo todas las incidencias de este proceso de elecciones municipales extraordinarias 2020. Me encuentro en el sector Santa Ana de este municipio, específicamente en el Club Juan Pablo Duarte, donde funciona el Colegio Electoral 0181 y 0181A poca asistencia de los ciudadanos a votar en este recinto electoral. Y es el malestar que ha tenido la población y los delegados de los partidos, la poca asistencia en algunos recintos electorales de los ciudadanos eh, a votar. Esto ha causado eh, preocupación y en verdad ojalá se incremente, la cantidad de personas que acuden a votar a partir del mediodía de este 15 de marzo. Vamos a ingresar nosotros al recinto electoral para constatar eh, verdaderamente la situación hasta esta hora de la mañana. Las personas son revisadas antes de entrar al recinto y posteriormente ya el proceso que se sigue de manera normal. Vamos a conversar con el presidente de este centro de votación para ver cómo va hasta esta hora este el proceso electoral. Presidente del colegio electoral, ¿qué tiene que decir eh, evaluar el proceso hasta esta hora de la mañana en el día de hoy? Bueno, hasta ahora todo está transcurriendo normal, todo está bien. ¿No se ha presentado ningún incidente? No, hasta ahora todo muy tranquilo. Eh, ¿En relación a la hora de inicio, eh, fue todo puntual? Bueno, yo inicié aquí a las 7 de la mañana, todo normal, todo muy bien. ¿La cantidad de votantes en relación a otras elecciones, cómo es en el día de hoy la, el, el flujo de votantes? Bueno, el flujo está un poquito lento, un poquito lento, pero hasta ahora todo está tranquilo, gracias a Dios. Continuamos en el Club Juan Pablo Duarte de este municipio de San Francisco de Macorís. Tal como lo ha manifestado el presidente de ese colegio electoral, eh, ha sido un poquito tímida la participación de los ciudadanos en este centro de votación. También funciona aquí otro colegio electoral. Y como ustedes pueden apreciar, continúan eh, trabajando La fila está aún eh, con pocos ciudadanos El presidente presidenta de este colegio electoral ¿Cómo transcurre hasta esta hora el normal, proceso? Todo normal, gracias a Dios ¿Cuánto, aproximadamente, ¿Cuántos votantes tiene este colegio electoral? Aquí votan 530 y algo Más o menos un equivalente, ¿cuántos han votado? A un ciento y algo, 120 por ahí o sea, ¿Eso quiere decir que hay pocos votantes hasta esta hora de la mañana? Sí, pero esperamos que después de la una de la tarde ya se incrementen. Bien, muchísimas gracias. Continúa esta gran preocupación. Los presidentes, de la mayoría de los centros de votaciones a los cuales hemos acudido, hacen referencia a la poca asistencia de la ciudadanía. Eh, eso es evidente. Eh, lo de coronavirus ha afectado a las votaciones y la situación actual política que vive el país luego de la crisis electoral de las suspendidas elecciones del pasado 16 de febrero. A ustedes agradecer que continúen en sintonía a través de Telenor todas sus frecuencias. Con esta cobertura total, llevando todas las incidencias de las elecciones extraordinarias municipales. Hoy, 15 de marzo, donde el país acude a votar y a seleccionar quienes van a dirigir los municipios que componen todas las provincias del país. reporte nos hace nuestra directa mía y compañera